Bueno, llegamos acá a lo que es la liga. Estamos acá en Rubén Darío. Siempre es un placer hablar con Marcelo. Muy buenas, muy buenos días, amigos. Estamos fichando eh, para masculino y femenino. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No, fichando no. Estamos entregando los carnés. ¿Están entregando los carnés? Perfecto. Los, los clubes, los delegados, con las actitudes físicas. Bien. Traen las actitudes y le con los carnés. Los menes que tienen actitud. Sí. que no tiene actitud, también queda en la liga. Bien, exacto, muy bien, sí. Porque obviamente, por si le llega a pasar algo, ¿no? Uno, uno se tiene que proteger como liga. Como liga, el mismo club también. Claro, no le haces hace un favor al club. Pero más allá de eso, ¿estamos previniendo algo? Si encontrás un nenito hoy con algún problema cardíaco o algo, ¿estamos previniendo que pueda pasar algo? No, con nosotros jugando. En otro momento, en la casa, en la escuela, haciendo cualquier cosa en su casa, si podemos, eso es lo, lo, lo principal la prevención. Claro. Y, y bueno, por supuesto que uno en la liga se va a de, chau chicos, hasta luego, de prevenir de cualquier cosa, pero vuelvo a repetir, lo principal es la prevención y saber que los chicos... Contam Contamos con el 107. Por supuesto, ya lo dijo Juan, el 107 está a disposición de todos los clubes, tanto de los días sábados como los días domingo también. Claro, muy bien, muy bien. Eh, ¿Cómo te sentís? Personalmente el otro día estuvimos en la reunión que se hizo, que estuvo la Copa del, del Mundo, sí. eh, y está muy bueno contar que 37 clubes en masculino... 17 en femenino. 18. 18. 18. clubes en femenino. 18 si nos, clubes en femenino. Si nos sumó a última hora Santa Leonor. Ah, muy bien. Así que, si Muy bien. Es, bienvenido Santa Leonora al femenino. Al femenino. 18 clubes de femenino. Sí. Y 37 clubes eh, de los días sábados de los nenas. No le digo masculino porque los sábados también juegan a las nena. Ah, claro, porque es mixto. Es mixto. Entonces, Está bien. Queda feo decir masculino. Claro, verdad, claro. El de los sábados y las nenas de los domingos. Muy bien. Muy bien. Las nenas de los domingos. Muy bien, muy bien. Los sábados sigue siendo como fue siempre, mixto. Pero otro día me daba risa porque ahora tenemos las nenas que juegan más que los nenes. Que juegan <risa> los sábados sí. y juegan los domingos también las nenas. Así en un momento ahora juegan más que los nenes. Pero nada, nada. No, es, es terrible cómo la liga crece año tras año. No, la verdad que esto nos pone muy contentos. Por supuesto, el trabajo de todos los compañeros, coordinado con Juan, con Martín Tufexian la verdad que no, no, todos los años crece, todos los años aparecen cosas nuevas este año, si Dios quiere, ahora en abril vamos a arrancar ya no, no, no nos vamos un poquito más de las nenes nos vamos un poquito más con las chicas más grandes vamos a arrancar con el juvenil femenino así que bueno, nada, todos los años es algo nuevo y la verdad que nada, muy contento y bueno, nada, mañana arrancamos hoy, lamentablemente, como lo sabéis vos, sí. lo saben todos. Hoy tendríamos que estar preparando todo para ya hacer una fiesta el fútbol de los sábados. Pero bueno, eh, la verdad que... Va a haber que esperar el sábado que viene. El sábado que viene. Con temas que hubo muchísimos clubes que, que no, no, no tenían las actitudes físicas. Claro, me estaba contando ayer Pablo Mítolo, me estaba contando que en el Roca... Estaba explotado de chicos para hacer la realización médica ¿Lo están haciendo vez? Y sí. hoy también De Roca, claro se, Ahí te das cuenta la cantidad Y eso que el municipio sabes que lo había Juan lo había puesto gratuitamente Pero bueno, sí, sí, se sí. dejaron estar Los papás, no lo sé sí, La sí, cosa sí. Es que hoy no podemos tener El fútbol de los nenes de los días sábados Porque no tenían las actitudes físicas La gran mayoría de los equipos De los clubes Entonces no jugamos pero si Dios quiere, ya el sábado sí, vamos a arrancar. Bueno, a mí me gustaría que todos los clubes completen, no tengamos que claro. estar este, suspendiendo alguna jornada, que no se juegue alguna jornada, porque alguno de los clubes no completa eh, la, la, por lo menos siete categorías. Lo que se ve también que en la comisión directiva del, del Alifur, año tras año se sigue sumando gente para colaborar, sí. como por ejemplo Claudio de Primero de Mayo. Claudio de Primero de Mayo, Ariel... Julio Aranit, sí, se suman porque cada vez tenés ¿no más. ¿Hay claro. Más? Y la verdad es que. No podés con todo. No podés, acá cada uno tiene su trabajo, cada uno, eh, como todos saben, en Infura acá nadie gana nada, nadie está por un sueldo, estamos porque nos guste y porque queremos hacer esto. Claro. Y bueno, entonces, tratamos en qué momento se hace, cuando momento medianamente libre ya no es más momento libre porque vos ya necesitas tener un horario, justamente recién ya estaba el Tribunal de Disciplina viendo el horario que podían claro. combinar todo para empezar ya seguramente. Mañana juegan las nenas, ya el miércoles, ya el miércoles martes, tenés, el tenés que estar tribunal y, y, y ver qué pasó. Claro, ya se junta el tribunal. Entonces, bueno, eh, ya estuvieron hablando a ver quién llega, quién llega un poquito más tarde. Se va a complicar y son muchos sobres para abrir, imagínate que vas a tener que abrir, no sé, más de 30 sobres. Claro, el... es un montón, es un montón, es un montón si no las, pasas... hablas. las tablas, ¿viste? los sobres sí. si no pasara nada es rápido, más de una amarilla o algo. Pero cuando ya empieza a haber algún tipo de problema donde ya el tribunal hay que empezar a charlar un poco más el tema, a buscar cómo tener que ya ya te lleva mucho tiempo. Y capaz que un sobre solo te lleva media hora. Mm. Tenés 30, te quedan 29 abrir Claro, claro. Una locura. El, eh, el cariño y, y las ganas que tiene Juan con el deporte. Eh, por ejemplo, recién estuvimos sí. inaugurando el skate, el, el, el, el skate park. O ah, sea, sí, sí, eh, es, es, muy, es muy bueno eh, la contención y el cariño que tiene Juan hacia los clubes. Y hacia los vecinos de Burlingame, ¿no? A través del deporte, ¿no? No, por supuesto. Eso Juan, creo que una de las consignas que tuvo Juan desde cuando llegó a Burlingame eh, era ayudar siempre a los pibes, ayudar a los clubes de barrio. Y bueno, hay la gente que hoy está con él, la que lo sigue. Vos ves el amor que le tienes cuando Juan va a algún club, cuando hacemos sí. algún tipo eh, fiesta de fin de año, los chicos como se la secan a Juan lo abraza y le grita juanchi juanchi le grita. Eh, eso no, no, no lo hace cualquier intendente, eh, entonces viste que eh, el amor es muy incondicional que le tiene la gente a Juan claro así que bueno, nosotros trabajamos para la Liga, para los clubes, pero nada, siempre... Eh, atento a lo que pase, lo que Juan ayude, lo que Juan baja a los clubes. La, la, la, la última que te hago es eh, también el apoyo de la UNAUR a través de los cursos hacia la, hacia la liga, ¿no? Exactamente, exactamente. Este año vamos a arrancar cursos de DT, este, cursos de.. Sí, arbitraje. Arbitraje, administración de cómo llevar adelante un club. La verdad que está bueno los cursos que van a dictar desde la universidad, así que bueno, ahora tenemos que, que conectar bien todo eso a ver cómo empezamos con un curso, lo vamos a tratar de que sea obligatorio que todos los técnicos que dirigen en las, cualquiera de las tiras de LIFUR, eh, que hagan lo, los cursos, porque está bueno está bueno que tengamos técnicos que sepan qué hacer cuando a un nene le pasó algo eh, mirar al nene que, enseñarle al nene más que nada, enseñar, educar no sea simplemente un dale, patear la pelota, hacer gol y gritárselo al contrario. Claro, no. hemos? Entonces, sí, eso sí. Es lo que tenemos que Estaría bueno hacer tercer tiempo, ¿no? Por categoría... Las nenas lo hacemos. Ah. Las nenas ya lo hacemos, ya lo hemos Estaría, estaría muy bueno con un, con un juguito y un alfajor, ponele. Eh, Ahí va. Lo hacemos así, las nenas terminan y el club local paga el refrigerio. Ahí va. Y van los dos clubes, las dos categorías, en este caso las cuatro categorías, ¿Eh? son dos por... Con dos categorías, vamos una, las cuatro, van y con, comparten un club, un alfacol, un Mateco, lo que sea, no importa. Sí, sí, sí, sí, Están todas las nenas juntas ahí compartiendo. Eso ya lo hicimos el año pasado con la nena y hoy ya, con, con un campeonato oficial, oficial, se va a seguir haciendo. La última, ahora sí, ¿dónde estamos para la gente que no está viendo y, quiere, y, y, es del club, y, y es de algún club y quiere acercarse acá a la liga que es la nueva sede? Sí, bueno, ya del año pasado estamos sí. acá, estamos sobre la avenida Roca, este, Roca 1381, pegadito, ah, si querés salimos y miramos, filmamos dale, así. dale, dale, filmo, mirá. Estamos acá en Rubén Darío. Tenemos la Pizza Cup adelante. Exacto, ahí está. Y ahí está Rubén Darío. Rubén, Darío, Rubén Darío. Perfecto. Pase, pase, pase, pase tranquilo. Acá estamos en pleno avenida Roca. Plena avenida así que bueno, bueno, Marce, muchas gracias y todo lo mejor para, para vos y los chicos. Dale, muchísimas gracias como siempre a vos, Fede. Ahí va estar siempre al lado de mi desde que iniciaste vos, siempre estuviste al lado nuestro y eso te lo voy a agradecer siempre, por eso siempre cualquier evento, lo que hay, siempre sos el primero en ser el invitado para que puedas venir también con Marce. Un Dale. Saludo grande a tu viejo, Marce. Dale. Ya lo vi recién en la Sí, sí. Que, ahí un que, ande, que ande todo muy bien y muchas gracias como siempre. No, gracias a vos. Dale, que ande todo muy bien. Suerte.